¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a, a otro video más. El día de hoy vamos a, a estar aprendiendo cómo medir los techos por roofer, cómo lo haces tú mismo. Y ahorita vamos a ir paso por paso. Um, voy a hacerlo lo más sencillo posible para, y lo más entendible. Si tienes preguntas, pues por favor déjamelas en, lo, en los comentarios y, y yo estaré contestándolas conforme vaya pudiendo. Entonces vamos a empezar a. Uh, pues vamos a estar usando la roofer aplicación aquí la tenemos entonces si tú uh, no tienes cuenta vas a apachurrarle aquí en uh, start for free pero como yo ya tengo cuenta me voy a meter a mi cuenta y aquí um, cuando entras a la página a mí aquí me está el historial de todos los trabajos los casos que he medido Uh, estos son los que yo he comprado Aquí los puedes comprar por 15 dólares creo uh, Tú los compras Y alguien los mide por ti Y te mandan las medidas a, a un email uh, Pero vamos Te voy a enseñar cómo los puedes Medir tú mismo Vamos acá arriba A uh, DIY Reports Que los haces, haces tú mismo uh, Aquí abajo están los que yo ya he hecho Y aquí arriba en la esquina uh, Donde dice Crear le, le cliqueas ahí Entonces le metes la dirección Yo busqué una dirección que uh, Ya la busqué en Google Para hacer una sencilla Que no que no esté muy enredada Para, para Que sea más entendible Entonces aquí tengo la dirección 2409 Ok uh. Southwest 10th Street Ok, es una dirección que puse nomás al azar. Aquí le, le apachurramos, le cliqueamos y nos va a llevar al a la, a la casa que es. Entonces en Google a mí me gusta ponerla primero para que así asegurarme que es la casa que estoy midiendo porque hay veces que hay diferentes fotos en Roofer a Google y así a veces Google está más actualizado y así puedes puedes asegurarte entonces aquí lo tenemos um, aquí dice que el primer reporte es gratis así que tú le puedes empezar con este y después si vamos para abajo vamos a estar abajo y encontramos donde dice dibújalo tú mismo mm, aquí le pachurramos y nos va a mandar aquí a a que nosotros se eh, lo dibujemos Automáticamente uh, Te va a, a aparecer este cuadrito en rojo uh, Con el puntito en medio Entonces es para empezar a dibujar Ok, entonces antes de que vayamos más a, a, a empezar a dibujarlo Quiero enseñarte los botones que vamos a usar Mira, el primero es este que es dibujar Si dibujamos algo Vamos a decir que de aquí en la esquina acá ok y lo queremos mover le pachorramos aquí al de abajo el de move anchor este es para moverlo mira ya lo puedes mover para donde quieras okay. delete edge es para borrar el que acabas de hacer y ahí lo borras y aquí abajo mira está en borrar todos los lados que hemos hecho ok entonces vamos a empezar a dibujarlo para empezar a dibujar simplemente uh, le cliqueamos al draw y le pachorramos en la esquina. En una esquina empezamos y nos vamos a la otra esquina y simplemente cliqueamos ahí a al ratón. Y aquí también hacemos lo mismo. No te preocupes si no quedan si no quedan exactas uh, así a, con que esté cerquita porque no va a diferenciar mucho en las escuadras. Uh, no te preocupes, porque hay veces que si lo estás, lo puedes hacer en iPad o en teléfono. Y si, uh, y ahí a veces se batalla un poco más. Yo lo estoy haciendo en la computadora, pero aquí, eh, no, aquí simplemente lo que estamos haciendo es pegar las líneas. Simplemente cliqueas y cliqueas donde lo quieres poner. Y otra vez, así te vas de, de lado en lado. Aquí va llegamos a, a lo que es el hip. Y aquí bajamos para acá Ahora para marcar el valley También lo marcamos así, mira Ok Pues así vamos a marcar todo el Puedes marcar todo el perímetro primero Yo aquí me estaba yendo De este ah, Poniendo todo de junto Pero lo voy a hacer ahorita El perímetro para que si quieres hacerlo así, es una manera más sencilla. A veces, mira, ok. Como puedes ver, aquí me quedaron ya, me quedó un poco ha salido, pero ya después vamos y lo movemos con el botón que dice de, de mover el anchor. Ok, aquí los nada más los pegamos ya con los puntitos ahí, ya está más sencillo y pues ahí. Tenemos nuestro perímetro y nuestro, y todos nuestros vales, nuestros hips. Todo lo que son los filos o vales. Ok. Voy a usar el, este para moverlo un poquito. Bueno, está bien. No es, no es mucha diferencia. Hay veces que no te va a quedar perfecto exacto. Pero uh, no no te perjudica. Ok. Entonces ahora vamos a edges. ¿Qué son los edges? Viene siendo lo que... Uh, lo que son los valleys, los ridges Y, y lo demás ok, Empezamos aquí arriba Tenemos IVs, IVs viene siendo Lo de abajo De uh, De la face a donde van los canales Así lo puedes recordar por IVs. IVs son los de abajo Ok mm, Y después acá Tenemos valleys Valleys vienen siendo Ah, pues los valis, aquí tenemos dos vales Ah, después tenemos hips. Hips vienen siendo estos los los que van para arriba. Los que se pegan con tu rage. ok Todos estos son son los hips y después tenemos los rages que son los, los de arriba o caballetes como los llames. Ah, Después tenemos los rakes, los rakes vienen siendo los que vienen en los gables, toda la orilla de los gables, la fascia que van los gables. Y acá tenemos a pal flashing, a cuando es una transición de un parejo a uno un lado más, más parado. Y pues bueno, son los, que, son los que más usas. Ya después que tienes marcados todas las partes que son del, del techo, Vamos a mirar qué pitch tenemos en esta casa. Entonces para eso aquí abajo le pones en mirar pitch, view pitch. Ok. Entonces aquí nos trae a la casa que, vamos, que estamos midiendo. Estaba acareada para el otro lado. Pero viene siendo esta casa, mira. La de este ladito. ¡Ah! El árbol... No, el árbol no, no nos estorbó. Vamos a poner aquí la rayita... Con el... Con el gable de la casa. Y ahí nos vamos a dar cuenta... ¿Qué pitch tenemos? Mira, aquí lo tenemos. Es un 6. Es un 6. 6.12 esta casa. Entonces, ahora vamos... Ya aquí... Nos salimos de esta ventanilla. Ya no lo usamos. Y como toda la casa es 6.12... Acá... Le ponemos donde es el 612 si quisiéramos un lado le pochurramos en el 6 y le pochurramos en el lado que queramos pero si lo queremos poner todo le ponemos aquí en este cuadrito y todo se nos pone en un 612 entonces aquí ya están los pasos completos para sacar la medida de la casa te quiero uh, invitar que si te está gustando mi video mi información me ayudes con un con un like uh, y, y también, si tienes más preguntas, déjamelas en los comentarios. Uh, te quiero comentar antes de, de seguir al, al último paso: ya menos se acaba este video. Uh, aquí me puedes contactar por, um, por Buy me a Coffee Account. Aquí te está la opción de mandarme mensajes. O, o si me quieres apoyar, invitándome un café. Cada café es 5 dólares. Y aquí puedes escoger cual, cuántos me quieres invitar o si quieres una reunión por Zoom de una hora aquí también la puedes agendar entonces vamos de regreso al siguiente paso que va a ser pues ya bajar las medidas, entonces para eso le ponemos en download, ahí tú le uh, pones donde si quieres que te lo manden por email o nada más bajarlo en este caso yo lo voy a bajar nada más para mirar a toda la todo el reporte aquí mismo ok aquí ya está bajado entonces lo bajamos a lo abremos en una página y aquí te va a dar fotos aquí está la casa que estamos uh, midiendo la que medimos entonces vamos para abajo la, lo que queremos ver es la, la página de la última página es la que trae toda la información pero aquí todo esto es de referencia Mira, aquí es la última página. Entonces, total área del techo tenemos 22, 5 pies cuadrados, que viene siendo 22 escuadras. Ok, pero no te dejes guiar con esas, sino que ahorita te voy a enseñar cuántas son, añadiendo el 10% que ahí abajo está. Ok, uh, tiene 7 lados en total: 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. Uh, es un 6.12. Aquí están los SIVs que son los de abajo, estas de abajo. Donde van los canales. Y los valis, tiene cuántos valis necesitas aquí también. Esto es sencillo porque puedes sacar esta página, imprimirla y dársela a, al, al que te venda el material y a ellos te dan un estimado así de cuánto material. Uh, cuánto va a ser el total del material. Ok, tenemos los hips y los rages. Uh, no voy a hablar mucho de eso porque acá abajo te voy a explicar de eso. Los rakes. Uh, bueno, vamos hasta mero abajo. Aquí, a los hips y los rages te va a dar el total de tu, de tu rage, de tu tweet de tu tab o los, o los ridge caps, los que uses para poner el rage. Entonces aquí son 147 que vienen siendo una escuadra, dos bandos. Puedes ordenar dos escuadras para más seguridad. ok Y el lips y los rakes que viene siendo todo el perímetro de la orilla. Son 194 pies, que eso equivale a 20 20 láminas de la orilla. Porque cada lámina mide 10 pies. Um, pero le vas a poner extra así que te sugiero pedir unas 22 23 láminas así es mejor que te sobre y ya las regresas y no andas dando vueltas extras ok entonces 22 22 escuadras es el área aproximada pero ya con el desperdicio uh, casi en la mayoría de, de casas de techos va a ser el 10% que equivale a 24 uh, con 26 24.3 escuadras que viene siendo 24 escuadras y un bando. Ok, cada escuadra trae 3 bandos. Mm, entonces, esto sería tu número final. Cuando es una casa muy cortada, que es como un 12. Uh, un 12 en 12. Uh, y que tiene muchos vales. Muchos que muchos cortes que tienes que hacer. Muchas paredes. Pues ya puedes ponerle el 15%. O el 20% según como esté. Y ahí te va a dar más, más escuadras. Ok amigos. Pues uh, hemos llegado hasta el final de este video. Muchas gracias por su apoyo. Que me dejen sus comentarios. Uh, eso significa mucho para mí, Me ayuda a querer seguir apoyando amigos. Lo que quieran saber déjenmelo. Y ahí estamos hasta el próximo.